Dragon Ball Super. Se muestra la aparición del villano Goku Black. Te mostramos en exclusiva, los últimos recortes filtrados de la próxima revista Beiyun. Finalmente se ha descubierto el misterio de la identidad de Goku Black o Black Goku. Este no es en sí un personaje nuevo, sino que se trataría del propio Goku del futuro. Que por alguna razón está siendo alterado o manipulado ya que lleva unos aretes muy característicos que analizaremos en esta nota. Por otro lado vemos como en la imagen aparece un personaje femenino bastante particular. Si no quieren spoilers del próximo arco argumental, les recomendamos no leer la siguiente nota. Como pueden ver la próxima V-Hun, mostrará a Goku Black y a los personajes protagonistas de la saga Trunks del futuro. Se trata ni más ni menos que del propio Trunks del futuro. Mai del futuro, es decir la Segwad de Pilaf en su banda. La imagen muestra como Trunks está luchando junto con Mai quien porta una escopeta, detrás de ellos aparece Black Goku. Con aretes malignos y un atuendo negro. Se terminaron las teorías de Bardock y otros personajes. Como ya habíamos dicho anteriormente era casi imposible que Bardock vuelva de esa forma y también lo dijimos en una nota reciente mostrando un argumento de Toriyama bastante interesante en el 2014. Por otro lado los scans hablan de un futuro totalmente alterado. En teoría estamos 17 años después del presente donde la tierra es azotada por un nuevo enemigo, Black Goku. Vemos que la nave de Trunks volverá a aparecer, pero lo más importante son los aretes de Black Goku, estos son los mismos que utiliza The Migra, sin embargo no está confirmado que se traten de los mismos aretes. Por el momento nos queda la especulación y el pensamiento de quien revivió a ese Goku y pudo poseerlo de alguna manera oscura. Recordamos que el nombre de Black Goku significa Goku Negro, haciendo referencia al mal, algo así como un Goku oscuro. En el artículo promocional también pueden verse las fechas de emisión y la confirmación de que este enemigo entrará en el episodio 47 de la serie. Aún no sabemos si la nueva saga se llevará a cabo en el futuro. Seguiremos informando en cuanto salga más scans de la próxima revista VJUN. Bueno, esta es toda mi información, los espero con otro video, y si quieres más suscríbete a mi canal, bueno sin más. Hasta luego youtuberos.